Pardos, te vas a quedar sola no tienes ni idea de lo que estás hablando para tu información yo conozco un lugar espectacular para estar con usted disfruta tatuaje. yo lo quiero ver Te tiene roto por dentro ¿qué puedo hacer? me vas a contar por fin qué fue lo que pasó yo te advertí que te vas a querer morir cuando te enteras tú no tenías ningún derecho a hacerme una encerrona no soy una niña te vas a tener que retractar. 25 años pesan más que dos las únicas personas estaba pasando, éramos tres, señor, su chofer también sabía y estás cometiendo una injusticia con Efraín Él no fue el que dijo lo que no debía, fue, fui yo, don Horacio Si tienes un ápice de decencia, dime, ¿tuviste lo conmigo, Pedro? Santos, bienvenidos al nuevo avance de la telenovela Ana de Nadie El cual está imperdible, esta fase semanal está con momentos únicos que hasta el día de hoy no habíamos visto. Bueno, principalmente vemos que Horacio está muy desesperado y acude a su mamá para que hable con Ana, para que ella la convenzca de que no se separen. Pero Ana le dice a esa señora que no, que ella ya está muy grande y ella toma sus propias decisiones. Luego pasamos a una escena donde vemos como Horacio está hablando con Benjamín y le dice que Ana no, lo de Ana no son amenazas lo de Ana es algo real, ella sí se quiere separar de él entonces vemos que ella está consciente de lo que se le viene encima luego pasamos a una escena donde Ana y Joaquín tienen su primer cita juntos se les ve cómo se besan también podemos ver que están compartiendo en la propia casa de ellos lo cual nos deja muy buena expectativa de lo que podría pasar entre ellos dos, una relación Sería una relación que donde prime el amor donde todo sea bonito bueno luego vemos que Horacio ya se ha enterado de que su hijo Pedro tuvo algo con Adelaida entonces vemos que lo llama y su hijo le contesta que él sabía que cuando se enterara se iba a enojar en gran manera entonces vemos que se le ve muy indignado a este hombre y llama también a Adelaida y le pregunta si tuvo algo con su hijo Pedro entonces vemos que Horacio está en un momento crucial donde ya puede ver que perdió todo porque engañó a su mujer, a Ana, una buena mujer, por la cambió por Adelaide, una mujer que puede ser de cualquier persona. Bueno, esto es lo que hemos visto en el avance semanal. Bueno, ustedes en los comentarios dejarán sus opiniones. ¿Qué creen ustedes que ocurrirá en el próximo capítulo de la telenovela Ana de Nadie? Y los estaré leyendo todos y mostrando en el próximo video. Chao, chao.